pasa chavales bienvenidos un día más al canal bienvenidos a Crash of cars bueno chicos tenemos por aquí para abrir unas poquitas de máquinas en total 25 vamos a comenzar, ya estamos al nivel 80 como ya sabéis si seguís las aperturas que hago habitualmente en el canal vamos a ver común ahora recordaré los coches que hacen falta que nos hacen falta para fusionar unos que todavía no tenemos fusionados como puede ser el swim empezamos bien la apertura ya sabéis que el swim lo necesitábamos aquí estaría por aquí donde estás vale por aquí nos falta el swim nos faltan 5 en total bueno nos faltaba creo que era aquí la avioneta y tal pero aquí nos falta un carro de guerra con el que completaríamos por fin este último coche que han sacado nuevo para fusionar. Así que vamos a darle duro. Vamos a intentar que nos salga al menos un carro de guerra. Hemos empezado bien. Nos ha salido el swim. Tiene que salir, tiene que salir morada para que sea el carro de guerra chicos. Así que todavía no tiramos. Bueno, sale el quad. Se mejora al 8. Eh, vamos a ver también. Vamos a intentar que nos salga alguna legendaria. No estaría nada mal. En la pasada apertura si la habéis visto... Nos salieron un par que no voy a decir ¡Dios mío! Vale, estamos hablando de legendario y sale Vale, vale, vale Perfecto, y al principio de la apertura, ¿eh, chicos? Esto es muy importante Ah, vale Queremos la avioneta en todo caso Para poder fusionar un nuevo coche O en otro, en el caso de que no salga Bueno, alguna que no tengamos Maximizada, ¿eh, chicos? Vamos allá, vamos a ver cuál es El barco el barco Ah, no me gusta nada Encima de todo 10 gemas Para una legendaria Que yo pienso, deberían de ser más Ese barco ha sido como si no me hubiese salido nada Ni una mísera común Vamos a ver el coche de apoyo También maximizado Vamos ya por las 1102 gemas Chicos, que se dice pronto Podría abrir ahora mismo, si quisiese, 11 máquinas legendarias. Que tranquilos, que lo haremos. Bueno, sale morada. Vamos a ver si sale el carro de guerra. No, sale la taza. Bueno, el coche no, no es muy viejo, como veis. Aquí queda 20 máquinas. Vamos con la número 20. A ver si subimos de nivel. Seguramente si subamos al 81. Si no habéis visto. El último coche de prestigio que conseguimos a nivel 79, ir a verlo, chicos. El Banshee está muy, muy, muy, muy top. Vamos a saltar Gemitas. Ese coche de bebidas que ya teníamos. Hay muchos coches, chicos, que también ya os digo que nos faltan por tener. No sé cuántos exactamente, pero bastantes. Bueno, sale el Swim. Todavía conseguimos antes. Los 5 swim 6 al principio de la apertura que necesitábamos antes que el carro de guerra. Acordaros, ¿eh? Bueno, a ver si saliese... ¡Oh! Lo iba a decir! ¡Otra legendaria, chaval! ¡Qué bueno! Dios, Dios, no me lo creo, ¿eh? Y todavía quedan máquinas. Es hablar de legendarias y salen. O esta apertura está siendo maravillosa, ¿eh? Vamos a ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¡Bien! El avión, chavales. El avión. Guas. Esto, esto viene de, de lujo. Y subimos a nivel 81, chicos. Bueno, a ver qué nos trae. Se nos mejoran las cuchillas a nivel 7. Más un 40% de daño. Que está muy bien. Bueno, con este avión conseguiríamos este coche fusionado. Que nos faltarían cuatro coches fúnebres. Chicos, que todavía quedaría un poquito. Yo creo que conseguimos antes el tema del swim ¿Cuál nos falta por aquí? Nos falta que nos salga El coche gigantón un, Unas cuantas de veces, ¿eh, chicos Y bueno, 17 máquinas Y quién sabe si alguna legendaria más Uy, casi, casi, eh Venga, una épica, eh No está nada mal o Esa bola roja ¿Qué es? Minas. Bueno, al menos nos hemos maximizado Nos dan 40 experiencia y está muy bien Está muy bien Vamos con la Apertura nuevo mmm, Número 16 Que es común A ver si fuese el, el swim ¿Por qué no? Ah, Bueno, este carruaje real Que lo tenemos maximizado Coche oculto que se consigue en el castillo Chicos para mí uno de los más difíciles de conseguir. Bueno, otra épica. Me está encantando esta apertura. Está siendo muy buena. Vamos a ver qué épica es. Y el dragón. El dragón que lo tenemos más que visto. Para sentencia. Y nada, venga, vamos allá. Venga, común. Es que si salen más moradas, que al menos consigamos el carro de guerra. La verdad que hace mucho tiempo que no fusiono ningún coche y tengo muchas ganas. Coche listo, maximizado. Las gemas para la hucha de gemas. Venga, va. Otra común. Me está gustando esta apertura, eh, chicos. Bueno, no lo digo nunca, se me olvida siempre decirlo. Dejar abajo un like, chicos, los que hayáis aguantado hasta ahora. Porque supongo que os gustarán mis vídeos. Y si queréis apoyar al canal, si queréis. Que traiga mejor contenido. Dejadme abajo un like, chicos. Un like. Suscribiros siempre que no lo estéis. Venga, vamos. ahí ver si llegamos pronto a los 5.000. Y traigo alguna cosita especial al canal. sale la carretilla de mina. Maximizada. Es una gemita. Venga. Vamos al lío. salió Épica. Bueno, están saliendo épicas. No están saliendo legendarias como antes. Pero venga. El depósito de aceite maximizado. Bueno, nos están saliendo ahora maximizadas. Al menos son 5 gemas. Otra épica, chavales. Guas. Qué buena, ¿eh? Esta es buena. Nos han salido tres seguidas prácticamente. Esta tiene que ser buena, ¿eh? Bien. Vale, se mejora. La próxima vez que nos salga el coche de energía, sí que estará al máximo. De momento. No lo teníamos Y faltan nueve máquinas 9 máquinas Esperamos que sean muy buenas Por favor, que esté ahí el carro de guerra Que esté ahí el carro de guerra Ay, Pensaba que sí, pero no Vale, maximizado Ese... Esta furgoneta escalofriante Bien, bien, bien, bien. Otra morada Venga, va, dámela rápida Dámela rápida el bus de Londres con la publicidad de Not Doblet, creador, dueño y señor del juego. Como un, Venga, dame al menos un swim. Un swim, swim, swim, swim. Pugue arenero. Nada, me dan gemas, gemas y gemas. Pues nada, chicos, aquí estaremos. Se ha torcido un poco la cosa, pero bueno. Hemos tenido un, un inicio muy, muy guay. Escaputable, bueno. Más 10. Nos ponemos con 100 de experiencia. Faltarían otros 100. Que a menos que salgan un par de épicas que no tengamos maximizados. ¿O una legendaria. Nos subimos eh a nivel 82. Pero, eh, hey, Nivel 81, chicos. Dejadme abajo en los comentarios cuántos de vosotros estáis a ese nivel. Venga maximizado Lo tenemos prácticamente todo Venga, dame legendaria ¿Por qué no? Morada Bueno Se vendrá Se vendrá el carrito de hierba Ah, no sale el cochecito de golf Otra vez Claro que sí Vamos ¿El Común bueno, venga va El polio espectral La furgoneta de Scooby Cooby -Doo, Más 10 de experiencia Y dos máquinas Que no sé yo si se vendrá en la heroica O no, vamos a ver con esta primera Es una común Hay A ver Nada, coche de juguete Maximizado, una gema Cruzo los dedos con esta última Que es Ay, no sale el carro de guerra, ni de legendaria. Qué penita. Qué pena, pero bueno. No le vamos a hacer un feo a la apertura. Totem maximizado. Más una gema. Mira, chicos. estaría. no podemos conseguir... Ya conseguiré más moneditas. Nos vamos a quedar muy cerquita de fusionar algún coche que otro. Vamos a ver, por aquí. Swim, faltarían cuatro... Cuatro coches fúnebres y un carro de guerra. Ya, si no hablamos del gigantón, que son cuatro más. Chicos, nada, dejar un like, suscribiros si no lo estáis. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo capítulo de Aperturas en Crash of Cars.